el académico norteamericano Arnold Farr, quien, eh, quien es director de la Fundación Herbert Marcuse, de la Herbert Marcuse Society. Y eh, Estefan Gander, quien es el coordinador del volumen, tuvo el, el, el, el buen tino de invitarlo a dar una conferencia magistral en el Congreso de la Asociación Filosófica de México, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año 2018. Y entonces, eh, la, la conferencia magistral que, que, que presentó el profesor Arnold Far es el texto con el que abre este volumen. Y es un texto eh, que me parece muy importante y muy pertinente porque lo que, lo que hace el profesor Fabio es eh, mostrar la, la, vigencia, eh, la vigencia en cuanto a la capacidad teórica explicativa de las sociedades del siglo XXI y en especial de estos tiempos asiáticos que vivimos entre pandemias guerras, crisis económica, más lo que se acumula esta semana. Y entonces, eh, justamente trata él de darle aterrizaje, digamos, a los planteamientos de la teoría crítica y particularmente al pensamiento marcusiano con, el, con dos, dos eh, cuestiones principales. Uno, el movimiento Black Lives Matter, el, el movimiento de estas vidas negras importan, y eh, a partir de ahí hace toda un, una explicación sobre cómo abordar desde, desde la teoría crítica las cuestiones que tienen que ver con la anterioridad sobre todo. Y con los nuevos movimientos digamos que, que plantean un, potencialmente un desafío al, al, al sistema de dominación de género. Entonces, ese es un tema importante que, que, que se trabaja en ese ensayo. Y el, el otro tema tiene que ver también con eh, lo que son las disidencias sexuales. Entonces, también él plantea como dentro de los propios movimientos contestatarios, en cierta forma antisistémicos, también hay como ciertos este, abismos entre unos y otros movimientos, unas y otras reivindicaciones, y cómo es posible, digamos, entenderse y construir respuestas a la, a la opresión de manera más efectiva. Desde una perspectiva, digamos, este, más clara, teórica y políticamente, que es para lo que nos puede servir, si de algo nos puede servir, el día de hoy, la teoría crítica y, en particular, eh, expresiones de, de la misma, como es la, la obra de, de Marcuse, que fue un, un filósofo que, que se negó a regresar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial que se negó a escribir en su lengua materna y prefirió escribir en inglés y que se involucró en, en movimientos políticos, como por ejemplo, él estuvo eh, presente protestando por la liberación de Angela Davis, que era una de sus estudiantes en la Universidad de California. Entonces, el pensamiento de Marcuse pues, tiene una una vigencia y un, un, un poder explicativo y un poder sobre todo político muy importante y sobre esto es sobre lo que nos llama la atención este, nuestro autor Arnold Fab que también hay una, una muy atinada decisión por parte de, del coordinador de este libro aquí presente que fue ponerlo como el primer, el primer ensayo de la colección, ¿no? Abre el libro con este ensayo de Arnold, y este, solo por ese ensayo ya vale la pena tener el volumen, ¿no? Y además, este, como vienen ya las fechas de Navidades y demás, pueden también adquirirlo para hacer regalitos, ¿no? Es un buen regalo este libro. Entonces, bueno, el segundo, el segundo, este. Ensayo que quiero comentar es el de Fernando Huesca. Fernando Huesca es un importante académico filósofo de la Universidad Autónoma de, de Puebla y eh, se ha dedicado durante años a estudiar la obra de Hegel y, en particular, la obra de un discípulo de, de Hegel, que es Edward, Edward Gans Entonces, eh, para quienes no estamos tan, tan empapados con los estudios hegelianos, es, para mí es un gran descubrimiento. ¿no? Yo tuve la oportunidad de, de, de, de escuchar la ponencia original de, de, de Fernando Huesca, quien le mandó un saludo si es que nos está este, siguiendo por internet. Eh, tuve la oportunidad de escucharlo en un encuentro académico que organizó Estefan Gander en este mismo proyecto en la ciudad de Querétaro en el año 2015, eh, que es en parte de donde salen los ensayos de este libro y del, y del, y del otro libro este de teoría crítica imposible de que mencionaba yo al inicio. Entonces, este, a mí me, me, me dejó como muy deslumbrado en la exposición que hizo el profesor fernando huesca y, y es, es es algo que yo recomiendo mucho que se revise este este trabajo que viene en este libro que presentamos el día de hoy porque nos muestra digamos otra es como el eslabón perdido digamos, de alguna manera, ¿sí? es el vínculo digamos entre lo que era eh, la obra de hegel en su en su lado más este más revolucionario porque a Hegel se le recuerda y se le ha retomado por el lado más bien reaccionario el lado de ser un poco el teórico del Estado prusiano ¿no? y este y Gans retoma la parte más revolucionaria de Hegel y Gans es un republicano entonces es es como ese eslabón perdido que para meterse más en, en más detalles no no me atrevo pero lo remito al al ensayo del profesor Fernando y Ese es el segundo, el segundo trabajo que quisiera yo comentarles. ¿no? Y finalmente, el tercer trabajo que quiero comentar, pues, con la disculpa, pero va a ser el mismo. Y bueno, ¿por qué? Pues por, por, por varias razones. Y, y voy a comentar aquí una anécdota. Por ejemplo, este libro, pues, este, tardó un poco, pues, una cantidad de tiempo, digamos, este, más larga de la habitual en su proceso de, de maduración. Y, y finalmente salió con la pandemia. Por eso decía yo, ¿qué es de la pandemia? O sea, cuando nos mandan al confinamiento en 2020, es cuando el, el, el, el doctor Estefan Gández se pone a presionarnos a los autores para que termináramos de hacerle las correcciones que se nos habían pedido desde meses atrás y que muchos no habíamos tenido tiempo de hacer Entonces, yo en, en, en lo que a mí corresponde, pues tuve que reducir el texto y creo que con esa reducción del texto ganó, ganó en, en, en tener como mucho más este eh, potencia teórica de la memoria y eh, y bueno, creo que el, el, el trabajo invertido valió la pena yo lo que, lo que abordo es eh, la teoría de, de la cultura de Bolívar Echeverría en su genes por llamarle de alguna manera el profesor Bolívar Echeverría eh Después de, de, de llegar a radicarse a, a México, eh, comienza una labor muy eh, meticulosa de, de revisión, de hacer una lectura, una revisión muy eh, minuciosa y desde una perspectiva inédita de la obra de Marx, particularmente de la crítica de la economía política y esto lo ocupa durante varios años en la década de, de, sobre todo en los setentas, comienzos de los ochentas y ya para cuando escribe un ensayo que, que es como una obra seminal que es un ensayo que se llama la forma natural de la reproducción social publicado en 1984 ya lo que hace eh, Bolívar Echeverría es poner, digamos, en movimiento todo el todo el estudio que había hecho él de la obra de Marx lo pon, de, de la crítica, de la economía política, desde la perspectiva sobre todo del valor de o sea, lo pone, digamos, en juego a girar como si fuera un caleidoscopio, haciendo una especie de diálogo de diálogo eh, forzado o, o o un diálogo ya sin que estuvieran digamos cara a cara los, los autores ¿no? entonces pone a dialogar a Marx o su obra con, eh, con la semiología sobre todo, con la antropología moderna y con algunas otras disciplinas con una gran variedad de fuentes pero sin, sin, sin que o sea, en la obra de Bolívar Echeverría lo más importante es que no es una cosa ecléctica sino que todo tiene una necesidad teórica. Y es un artículo, ese, ese ensayo terminal de la forma natural de la reproducción social, donde también está eh, lleno de, de, de esquemas gráficos que también son muy importantes para, para no para ilustrar, sino como parte de, de, de su misma eh, eh, fundamentación, digamos, ¿no? Porque es, está sentando las bases de una teoría materialista de la cultura. Tiene una teoría crítica de la cultura. Entonces, ¿por qué es que yo me, me, me, me he interesado en este tema y lo trabajé durante, o lo he trabajado durante varios años? En parte porque, en, en, en parte, bueno, porque ya de por sí yo este, lo había, lo había trabajado con el mismo filósofo latinoamericano tan importante que es Bolívar Echeverría, eh, en una colaboración que tuve yo en, en, un, en un proyecto de investigación con él pero en segundo lugar porque cuando, cuando Bolívar fallece en el año 2010 eh, le empezaron a organizar homenajes al mayor y entonces en esos homenajes me tocó a mí oír muchas cosas muy disparatadas y la verdad es que un poco lo que intento yo es poner los puntos sobre las es para eh, que quedara menos constancia que muchos de los disparates que se decían sobre Bolívar Echeverría, eh, pues no tenían, digamos, sustento. Entonces, lo que trato de hacer yo es sustentar desde la obra y desde sus aportes, que muchas veces eran en seminarios y en, en espacios un poco como... Como otros filósofos, ¿no? Que tienen también la tradición de la enseñanza en el aula, aparte de sus escritos, en el aula, en la sala de seminarios, etc. Entonces, yo recuperé un poco lo que había tenido yo oportunidad de, de, de trabajar con él, de estudiar, de aprender con él, eh, junto con sus escritos, y, y, y un poco eso es lo que yo eh, presento en, en, este, en este trabajo que viene incluido en este libro. Entonces, eh, como ven ustedes, estos tres ensayos, cada uno tiene algo importante, por lo cual vale la pena leerlo, vale la pena estudiarlo. Y por eso creo yo que es importante que este libro esté en sus bibliotecas personales entonces este aquí el profesor Gander trae algunos ejemplares si lo quieren adquirir y si no este para quienes no están siguiendo eh, por internet pueden entrar yo creo a la página electrónica del editorial que es Miguel Ángel Corrúa y hacer sus pedidos que ya vienen a ayudar entonces este, <risa> Ya, con esto termino yo mi intervención, muchas gracias de nuevo por la invitación Estefan sí. muchas gracias Noico por eh, los comentarios soy libro. entonces vamos a seguir con la participación de la doctora Carla eh, Sánchez Félix, muchas gracias Carla por aceptar la invitación no, pues, muchas gracias Estefan por, no, por la invitación ¿no? también a presentar este libro eh, que, bueno, finalmente pues, es un libro colectivo, ¿no?, donde pues, han participado diferentes eh, personas, ¿no? Eh, y bueno, yo a enfocar sobre todo en el título ¿no? del libro, que es Tierra desde las Américas, y es finalmente, eh, digamos, el proyecto que Stefan tiene, eh, que lleva a cabo, ¿no?, que es Tierra de las Américas, y a partir de este eh, proyecto que él tiene, pues eh, nos ha juntado muchas personas, ¿no? Es decir, él ha organizado eventos, simposios, en torno, digamos, a esta conceptualización que es la Terapéutica de las Américas. Pero, digamos, lejos, ¿no? De pensar solamente en que se trata de un proyecto que él tiene, es interesante ver cómo, eh, digamos, este eh, título ejemplifica muy bien la finalidad que tiene la mayor parte de los ensayos que están aquí recopilados, ¿sí? Nada va a decir por qué, ¿no? Entonces, a tocar un poquito con esto del título. Y en un primer momento, digamos, revisamos, ¿no? La teoría crítica de las Américas, podemos pensar, ¿no? Quizá que se trata de una presentación, quizá, de, de textos eh, que tiene que ver con eh, los primeros oh, pensadores en torno a, a la teoría crítica, me refiero a quienes fundaron el Instituto de Investigación Social, ¿no? A Adorno, Jaime, Polo Pollock, eh, sin embargo, ¿no? Eh, no va por ahí el asunto. ¿no? No, no se trata de hacer un seguimiento histórico o incluso conceptual ¿no? sobre estos eh, pensadores eh, que fundaron la teoría crítica. ¿no? Y tampoco eh, se trata ¿no? de hacer una, eh, un rastreo ¿no? por parte de los filósofos o sociólogos y pensar pensadores de América Latina o de América del Norte y hacer una comparación, ¿no? Con lo que ya desarrollaron estos pensadores del tipo de investigación social, paralelismos. ¿no? Y también, ¿no? Lo que nos va a decir Stefan en el prefacio es que eh, también hay que evitar esta cuestión de pensar eh, que se trata de hacer una como, revancha filosófica, ¿no? De decir, claro, aquí también, ¿no? Desde América se está reflexionando, no, no, no va por digamos, esos tres aspectos. Sino más bien, eh, lo que está dando cuenta aquí, eh, digamos, Stephanie, las autoras y los autores que, están, eh, que participan en este libro, es que eh, hay que hacer, o sea, parten de un planteamiento de la teoría crítica, ¿no? Que yo eh, podría englobar en lo que se llama la crítica a la civilización, ¿no? Porque eh, para los miembros de la teoría crítica, ¿no? Este, la crítica a la civilización tiene que verse de una manera dialéctica, ¿no? Es decir, desde que la civilización ¿no? trae consigo el desarrollo de la técnica, trae, eh, por un lado, la liberación ¿no? eh, que uno puede eh, tener o, o obtener ¿no? a partir de, eh, de, de que la técnica se especialice, eh, se puede liberar más ¿no? en el trabajo y al mismo tiempo también ¿no? hay una cierta represión ¿no? hacia el eh, aspecto, digamos, moral, ¿no? Eh, o también, ¿no? como también lo había ha trabajado mucho Freud en el Universidad en de la Cultura, esta civilización que a cierto este punto eh, nos exige ¿no? que eh, reprimamos estas funciones ¿no? eh, en, en, con la finalidad ¿no? de llevar a cabo un proyecto cultural, al mismo tiempo eh, o sea, bueno, libera y al mismo tiempo también este, domestica, ¿no? Entonces, esta forma digamos, de analizar estos aspectos es, eh, me parece, ¿no? un punto importante que tiene que ver eh, con el concepto de crítica que desarrollan estos pensadores ¿no? y que de alguna forma está presente también en, en estos en ensayos. ¿no? Eh, por otro lado, eh, también creo que es importante eh, recuperar esta cuestión que dice desde las Américas, porque me parece que aquí lo que, o sea, lo que se supone es que, eh, digamos, como América, ¿no? Hacer concebida, digamos, históricamente y geopolíticamente también, eh, digamos, un lugar a partir del cual se eh, exacerban más, digamos, las contradicciones del capitalismo. Y esto, bueno, ya incluso lo había visto Marx, ¿no? Desde de, ver, digamos, que desde la conquista de América se da todo este despliegue, digamos, de la acumulación originaria y que da hasta cierto punto pauta ¿no? que se desarrolle completamente el capitalismo, pero es justo, ¿no? desde este el continente ¿no? que, que, que padece hasta cierto punto de una manera más garrafal ¿no? la explotación, que puede verse quizá con mayor claridad con ¿no? estas en contradicciones que, que, que afectan, ¿no? Eh, y entonces me parece, ¿no? Que es desde ahí que estaría recuperando, ¿no? Como hay pensadores que de esas contradicciones empiezan a reflexionar, ¿no? En torno a la modernidad capitalista, Richard Power de Chilegría, ¿no? Sánchez Vázquez, una la misma Angela Davis, ¿no? la Davis que finalmente desarrolló parte de su pensamiento en Estados Unidos y que da cuenta, ¿no? Justo de todas estas contradicciones que se están dando, ¿no? En Estados Unidos, claro, querido. Ha Vemos un despliegue eh, de, de la industria cultural ¿no? de, del capitalismo y al mismo tiempo también muchas luchas de resistencia. ¿no? Y desde ahí, vemos que eh, se trata ¿no? de, de recuperar todo este replanteamiento digamos, de teoría crítica de las ciencias. ¿no? Y en general, ¿no? a mí lo que también me parece interesante, yo les si me voy a leer los libros el eh, libro, eh, todos todo los artículos, porque yo creo, ¿no? a, pesar, a pesar de que todos parten de, este, de esta cuestión de, de crítica de la civilización, también agregan algo más a ¿no? este proyecto de la Latinoamérica. Yo pensé en un par de puntos que estarían agregando cada uno de estos artículos, y por eso me parece de una relevancia increíble ¿no? sobre todo en las discusiones eh, filosóficas, eh, sociológicas, en torno a la ¿no? características. Entre esos aportes, ¿no? el que me parece eh, subrayar es la crítica que tienen al eurocentrismo. Eh, y sobre todo al eurocentrismo de la misma teoría crítica ¿no? que se da eh, sí, bueno, dentro del de, de pensamiento, digamos, de Marcus de Adorno, de Jorge ¿no? Y aquí sobre todo me refiero al artículo de Arnold Park, ¿no? donde él claramente eh, ve, ¿no?, eh, una cierta limitante que está ahí eh, dentro de, digamos, de, este de, de lo que hace, digamos, Martínez, y es justo que, eh, digamos, ellos, bueno, incluso pensando, ¿no?, Adonis Cortana, cuando escriben la industria cultural, no están escribiendo acá claro, en Estados Unidos, en un momento, ¿no?, donde claramente está, eh, o es muy visible con esta cuestión de la segregación, ¿no? la racial entonces es interesante, a por si pregunta, bueno, ¿y por qué no hubo una reflexión tan amplia ¿no? en torno al tema del racismo? Y también, ¿no? Lo que va a ser una crítica amor es sobre toda esta cuestión sexista y de, de blancura, lo llama así, hacia la teoría crítica, porque quizás si llega un otro esta, eh, desarrollo que hace Volver echando la vida eh, su filosofía, podemos pensarlo con blancitud, ¿no? Eh, por lo que tienen eh, estos pensadores, y sobre todo, a lo remite ¿no? al caso de Angela Davis. Porque Angela Davis, cuando empieza a desarrollar su pensamiento, ¿no? ella en parte se va a, a, a Alemania, a, a, sí, se va a Frankfurt a estudiar con Adorno, ¿no? y ella misma reconoce que no se siente tan cómoda, ¿no? que pareciera que ella lo que necesita es regresar ¿no? a los Estados Unidos y luchar de frente ¿no? con, eh, contra digamos, el sistema de fascismo. ¿no? Y Finalmente ella regresa ¿no? y ella se siente eh, más cercana a los tratamientos de Marcuse, y, pero digamos, ya estando ahí, incluso Marcuse reconoce ¿no? en algunos exemplos que el mismo Arnold cita que eh, finalmente es una lucha que quizá Marcuse no pueda entender, ¿no? que es el que está un poquito a distancia. Entonces, finalmente, digamos, esas militantes también están expuestas, por ¿no? decirlo así, en, ese, en el contexto de Arnold ¿no? El otro elemento que me parece interesante es eh, justo eh, la crítica que se le hace, eh, eh, bueno, esto lo hace Paulina, pero al término de teoría crítica, ¿no? Porque pareciera que a veces, ¿no? Se corre el riesgo de institucionalizar, ¿no? Son los pensadores, ¿no?, que están en torno a la teoría crítica y son, son ellos los que empecen una, una forma de pensar distinta y radical en contra de la modernidad capitalista, ¿no? Y ahí, Paulina, ¿no? Creo que sí ve como una dice, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? De no institucionalizar, digamos, el pensamiento, ¿sí? eh, Y en ese sentido, ella recupera, ¿no? Ciertas reflexiones de un filósofo africano, media eh, y creo que es muy acertado, ¿no? También esta cuestión de también, lo que me parece ¿no? que estarían eh, recuperando, o más bien ampliando, ¿no? como dije, estos autores, estos, autores que estos artículos que están en, en, en este libro, es justo eh, repensar ¿no? el tema de la emancipación. Porque, generalmente, ¿no? cuando suele hablarse digamos, de una emancipación que es necesaria digamos, en la modernidad capitalista, eh, pero eh, yo creo que eh, se suele tener una lectura desde un marxismo más dogmático, ¿no? De repensar, o sea, de pensar la emancipación como un proceso necesario de la sociedad y que va a llevar a una mejora, ¿no? O ahí sea, directamente ya hay una concepción de progreso. Y aquí lo que hace Stefan en su ensayo es retomar, ¿no?, sobre todo la crítica al progreso que establece Walter Benjamin en el este proceso de progresión, ¿sí? Entonces, aquí sí es interesante, ¿cómo se puede repensar, entonces, la de emancipación desde una crítica al progreso, ¿sí? yo, yo creo que podemos añadir también, ¿no?, el, el tema de, de pensar la esperanza o la eh, en el capitalismo, pero tomando siempre en cuenta, ¿no?, no caer, o no resbalar ¿no?, otra vez en esta situación del progreso, ¿sí? Entonces, creo que ese punto o sea, es medular, ¿no? Y creo que puede todavía ampliarse ahí más, ¿no? Eh, hacer, no sé, si pensara en una emancipación como más compleja, Y por otro lado, ¿no? Un punto que me parece bastante interesante, es, y eh, eh, se retoma otra vez la importancia que tiene la estética, ¿no? Pero justo la estética, otra vez eh, considerada, ¿no? Como este, esta sensorialidad, ¿no? Que por ahí... Eh, Siguiendo un poco a las reflexiones que Doug Mars tiene sobre Bellamy, ¿no? como mucho que ella decía, que la estética es el discurso del cuerpo. ¿sí? Y entonces habría ¿no? que hacer una crítica hacia uh, la alienación sensorial. ¿no? Entonces, por ese lado, y no es que algunos autores de la no como Cruz, Senador, ¿no? vuelvan a hacer bueno, el mismo Bellamy. ¿no? Vuelvan a reflexionar en torno a la estética y sobre todo a recuperar ¿no? ese sentido sensorial, ¿no? Ese, en realidad, digamos, el cuerpo, lo sensorial, eh, rompe, directamente con este dinámico, ni con el por del trabajo. Entonces, eh, aquí, ¿no? Quien lo recupera muy bien, el que gana, y ella hace justo estas reflexiones, ¿no? En torno a la estética. Eh, en, en Adorno y en Marcuse pues bastante interesante también ¿no? la forma en la que ella evalúa dos conceptos importantes que son el de y el de fantasía. ¿no? Claro, yo a decir la fantasía es una manera ¿no? de, de justo ir a contracorriente de toda esta cultura filmática. ¿no? Y ese pues, es un importante. ¿no? El otro aspecto también creo yo que recuperan estos autores autoras también, es eh, el planteamiento que se tiene sobre el autoritarismo. ¿no? Mm, eh, y aquí, eh, bueno, yo más bien esa es su lectura, ¿no? Que el autoritarismo eh, más bien nos eh, puede ayudar a entender, ¿no? de una manera más amplia, el tema de la civilización. ¿no? Y aquí una autora importante eh, que eh, desarrolla, digamos, esta conceptualización del autoritarismo de adorno ¿no? es Silvia Jacen. ¿no? y aquí me parece interesantísimo que se haya recopilado este ensayo de ella porque eh, ella no, no estuvo aquí en, en América no, no estuvo con una no, verdad sí. estuvo sí. <risa> bueno, fue una amiga de Stefan y ella este creo que fue era triaca, si no me acuerdo Alemán. o alemana ay perdón sí. <risa> bueno fue alemana eh, pero ella, eh, parece interesante la reflexión que ella hace, porque ella vuelve a recuperar, ¿no? Los estudios empíricos sobre autoritarismo de adorno, ¿no? los cuales fueron totalmente denunciados ¿no? Eh, por eh, sociólogos y filósofos porque justo decía es que esos eh, estudios científicos sobre, eh, sobre autoritarismo ya no tienen vigencia, ¿no? Y en parte tienen razón, ¿no? es decir, que no tienen vigencia, pero sobre todo, sí eh, consideran que los estudios empíricos sobre autoritarismo eh, eh, o, o más que si los recusen hacer una serie de entrevistas o de cuestionarios que se hicieron a una sociedad americana, en la época de los 60s Ahí sí, no realmente, pues sí, hay una traducción, ¿no? ya al día de hoy, digamos, el futuro, no tendrían algunas reacciones al ver este tipo de cuestionarios o estas entrevistas, pero lo interesante, lo que deja mucho de lado, es que el autoritarismo, o sea, al menos que si nos haya desarrollado por Adorno y otros autores, como Levins en estampo, eh, más bien Adorno se haya relacionado más con el otro proyecto que tenía Jorge Hanna, que es el de autoridad y familia, y que Jorge Hanna finalmente lo desarrolló desde los 30, ¿no? Con eh, Pollock, con Wilhelm Reich, con Eric Fromm, y que después, ¿no? En los 40, lo vuelve a trabajar con Marcus y con Adorno. Entonces, si más bien, ¿no? Hacemos una un rastreo, digamos, sobre el tema del de de autoritarismo, relacionándolo con este proyecto que tenía Juan Halma, se puede entender ¿no? cómo los sujetos ¿no? pueden reaccionar de cierta forma sávit masochista ante digamos, las contradicciones del capitalismo, incluso hasta cómo se puede reaccionar ante una industria cultural ¿no? que está anteponiendo un cierto tipo, un tipo de belleza, de forma de vida, de gustos, de bondades, Cómo genera ciertas frustraciones en los sujetos. Y claro que uno va a reaccionar, ¿no? Siguiendo esta lógica, digamos, del ciclista, ¿no? Que, que lo recambien, ¿no? No en adyacente. Entonces, más bien me parece, ¿no? Es interesante, es volver a rastrear, ¿no? Digamos, este tema del autoritarismo y también, ¿no? cómo dentro de esta modernidad capitalista que está generando ciertas frustraciones de alguna forma empieza a generar también en los sujetos una manera de tratar de liberar, digamos, esas frustraciones y buscar chivos expiatorios, ¿no? A, a, a los cuales, digamos, se pueda castigar, ¿no? Y ahí yo respetaría mucho el trabajo que tiene Ada, ¿no? Porque ella, justo lo que hace, ¿no? Es tratar de ver, ¿no? De dónde se viene ese odio, digamos, a lo emocional, ¿no? Que no es una cuestión casual, ¿no? viene eh, incluso esta dinámica eh, no es capitalista y se busca, ¿no? Ciertos chivos expiatorios eh, en, en los cuales se puede recaer, ¿no? pues este enojo, estas frustraciones, ¿no? Y aquí eh, es interesante, ¿no? Como ella, como Agatha, ¿no? Relaciona muy bien este tema de la islamofobia, ¿no? Con eh, el, el texto de la enfoque social Y, Samuel, El otro punto que me parece bastante interesante. Es, eh, digamos, para ampliar esta cuestión de, de, la, de, de la materia crítica desde las Américas, es eh, la crítica que se tiene hacia el racismo, ¿no? Y esto, eh, bueno, también lo, lo, lo desarrolla Arno, ¿no? Y sobre todo eh, a partir, ¿no? Ya de movimientos sociales contemporáneos, como ¿no? Black Lives Matter, Entonces, desde ahí, él quiere replantear, ¿no? esta eh, cuestión de hacer una crítica, digamos, al racismo, ¿no? Y sobre todo también, ¿no? un punto importante que, que anota es que no habría que dejar de lado toda esta cuestión de las víctimas ¿sí? eh, o de los olvidados. ¿sí? Y aquí, bueno, esto también me, me recuerda muchísimo ¿no? este, sobre el concepto de historia de Benjamin, claramente ahí un punto importante es observar ¿no? las víctimas y los olvidados. ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que este, o sea, a partir de esta razón, ¿no? Yo recomendaría mucho el libro porque creo que tiene una actualidad eh, impresionante, sobre todo para eh, aumentar más ¿no? a la discusión en torno digamos, a las contradicciones que están presentes en la modernidad. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Eh, Carla. ¿Tienes sentarte con nosotros? Este no, es que. Eh. Bueno, ¿cómo decía ¿Tú también? deseas, algo ¿Estás feliz? ¿O por lo igual? bueno. Sí, no, Muchas gracias ¿Qué Pues sí. Estoy la doctora Estela. Okay, ¿qué y eso, bueno entonces entonces, eh, entonces eh, adelante, Estela, sí, sí de hecho bueno eh, yo yo lo que voy a decir sobre el libro es muy breve pero creo que es ansioso eh, digo probablemente ya se dijo pero ah, una cuestión que es muy importante es que la teoría crítica como dice Stefan desde el espacio podría pensarse estancadas si y se ve desde la esfera de, de Franco o desde la visión entreterna. Sin embargo, la teoría crítica yo creo que en momentos como este tiene un potencial impresionante porque permite exactamente revisar todas las contradicciones de la, que hay en la realidad y este, evidenciarlas y además eh, a partir de eso, pues, entrar como al proceso dialéctico de la contradicción, ¿no? que creo que, que esa parte es muy importante. Y cada uno de los escritos que están son justo aterrizajes muy concretos de eso. O sea, de la manera en donde, este, en donde se van eh, evidenciando ciertas realidades y esa contradicción que hay y entonces, este, eh, creo que es, es una herramienta muy útil y a mí, bueno, algo que me gusta es que está en lo más, en, bueno, en, en lo más práctico y en lo cotidiano que podemos ver, ¿no? que, que van desde, este, pues desde los casos que por ejemplo del del movimiento ¿no? de las Matters, este, hasta eh, cómo en diferentes partes de, de, del mundo y de Latinoamérica se van este, pues eh, viendo estas contradicciones y además haciendo como pues como lo evidente, o sea, contrario a lo que, que trata de hacer sobre la ciencia de, ese, de, de que la contradicción se borra, ¿no? sino que aquí la parte de lo que se trabaja es la contradicción. Y entonces eso creo que es algo este, pues, que hace que el libro sea muy vigente y que también nos ponga a reflexionar, ¿no? porque yo creo que, eh, que mucho de lo que estamos viviendo, o sea, yo creo que nunca hemos tenido una época de tantas contradicciones. Y entonces, este, pues tenemos material de trabajo para todo. Entonces, este, y justo para evidenciarlas pues para y para hacer, porque también tampoco se trata solo de quedarse y mostrarlas, sino también de, este, pues de, de, la, de lo concreto que se puede vivir. Muchas gracias, muchas gracias, Estela. Eh, tal vez, no sé si el público quiere hacer comentarios o si... Pues, ¿Sí? O yo hago, entonces socio hago, entonces unos minutos otras clases, Marcos. ¿no? Sí, no, es que no estaba segura eh, si, si lo voy a hacer, ¿no? Pero como queda todavía un poco de tiempo y nos digan que podemos pasarnos un poquito de la hora prevista. Entonces, sí, eh, tal vez, eh, por un lado, sí, por lo general, ya usted dijo, Dijan, algo pero como usted también me decía algo. Eh, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Que, con lo que dijiste, para no se trata ahorita, digamos, poner todo de cabeza y decir. Sí, estamos al egocentrismo, como en México, centrismo, algo así, el latino -centrismo. no es la idea. No, pero la idea sí es de todos, Nos sí salió de este encierro en el cual a veces se ha encontrado el en la... debate presógico en general y lamentablemente la teoría crítica tampoco es la excepción no y en el doble sentido por un lado se ve sobre todo la experiencia del llamado primer mundo como la experiencia humana Max lo dice muy bien antes él dice para los economistas ingleses el hombre promedio es el habitante promedio de Londres no dice <ríe> seguro de esto todos estos casos de economistas ingleses son parte de la idea que esto es el ser humano es el habitante de Londres, y o se olviden que hay algunas otras partes del mundo donde la gente a veces vive de manera un poco diferente. Y claro, ya desde la época de Marx se pensaba que nosotros son simplemente atrasados. Porque estamos de drama, todos van a ser como los demás, ¿no? Y nosotros como aspiran a estos de 20, 30, 40, 50, nos pues van a ser igual de avanzados. De los habitantes de Londres y entonces pues no es necesario distinguir o que simplemente se trata de, una, de un atraso y tiene que ver con lo que mencionaste Carla con eh, la crítica al, al concepto ingenuo de progreso que Max a veces sí hay a veces Max también tiene una fe ingenua de progreso que retoma ingenuamente de la ideología bogueza como ahí, eh, ¿no? el progresismo eh, filosófico es una cosa 100% progresista, es se y la razón porque hay que comprar con ella. ¿no? ¿No? Si uno no rompe con eso, uno nunca va a salir de la obra que se basa en el concepto de progreso, que dicho de paso viene de la religión. ¿no? Los progresistas lo único que aportan es, es decir, eh, la felicidad viene antes de la ¿no? <risa> En las muchas religiones de la felicidad es un progreso y uno no tiene que morir. Y votó bien, antes de la muerte de Francia, lo como Y los bogueses dicen, nosotros somos más chidos que los eh, papas y obispos con meternos la pereza antes de la muerte, que en el fondo es la misma idea. Esperarse un y todo va a estar mejor. Vamos ¿No? con la única diferencia que lo materializan. Dicho de paso, lo vuelven hasta más irracional, hasta más teológico, porque un creyente, en el catolicismo, por ejemplo, el como por lo menos... Nunca tiene que decir, a pesar que en el paraíso tampoco es todo tan bueno, eh, creo, sigo creyendo en Dios, porque el paraíso vive mucho después de la muerte. ¿no? Entonces, no tienen que entrar tanto en una condición contrafáctica. Mientras los modernos, sí, los modernos, si nos prometen algo, nunca se cumplen siguen creyendo en la sociedad, siguen en el progreso En ese sentido, en la mitología porque es hasta más teológica que la misma teología. No, insisto, porque los dioses no los nunca nunca se nos puede comprobar que se publicaron. ¿No? Y entonces, pues, en consecuencia, no es tan grave que alguien siga creyendo. Esos métodos ese es lo loco que es, por veces, aunque constantemente no se cumple. Justo ahí hablé con una amiga que me dice, me dijo, me cuatro veces y todos me enfermé. Yo dije, bueno, es ¿no? Porque uno dice, a ver, cometieron que las vacunas evitan que tengan etcétera, etcétera. Pero así, esa es la, la, la, la fe moderna, ¿no? Uno sigue creyendo con dogmatismo peor que cualquier dogmático, panorámico, o la religión que sea. Y digamos, esto es típico, así es el pensamiento porque ¿no? Esta fe totalmente contrafáctica del progreso, todo indica que no es cierto, ¿no? La, la, la humanidad va la a que más vale, vale, peor, la contaminación ¿no? es muchísimo peor que hace 100 años, ¿qué se habla del progreso? ¿no? Y que, que, insisto, que los burgueses lo hagan es normal. El problema es que la izquierda eh, tome idiotamente favor con la palabra, pero sí con idiotas, esta ideología esencialmente y únicamente burguesa no y eso pues, nunca va a romper no entonces, no se rompe con ese concepto de época capitalista por supuesto no se va a romper con la ideología y con ese época capitalista entonces no hay regresando entonces eh, esa es la perspectiva desde la también ¿no? como diciendo como no es cierto que todos queremos un mundial como también antes de Londres solo nos faltan años para una vez estamos un poco atrasaditos entonces no es el tiempo en nuestra línea, momento no es tiempo es otra cosa que hay que tomar como argumento porque por ejemplo, la vida, no sé, en la ciudad de México no es exactamente la misma que, no sé en dónde, en Londres, por ejemplo, ¿no? A veces se en muchos puntos, ¿no? De una ciudad, o oh, mejor ejemplo, por ejemplo, la vida, no es la ciudad de Chiapas, no es la misma que en Londres, ¿no? Y no es eh, diría los. Pensadores un poco más críticos eh, por una falta de progreso, la falta de avances ilustratorios, como se si dice también de comunismo, dijeron, de, de, de, de manera muy racista, realmente, piensa luego, eh, sino no es algo más complejo. ¿No? Hay otras razones, porque la vida, por ejemplo, salió de Chiapas, no es la misma que un barrio de Londres, no es la misma, por supuesto, ¿no? Pero la, la razón no es el progreso o, la, o el, el proceso, o la, sino es otra, ¿no? Entonces, es un poco la idea de las de la perspectiva desde las Américas y también tiene una historia de la teoría crítica, ¿no? La teoría y eso se subestima mucho en casi todos sus lectores, y sobre todo en Frankfurt. Es una teoría desde el inicio de la americana, para decirlo así. Bueno, la mayoría de los textos, por lo menos, eh, por lo menos los que más eh, a mí me interesan, son escritos en este contenido. La directa de la ilustración, eh, no Nueva razón y la revolución de Macuse, el Demo, de Neumann, las grandes, grandes obras no son escritas fue escrito no en México, pero con, no muy lejos de aquí, en San Diego, algunos en Nueva York, ¿no? o en la otra parte de California. Pero digamos, informó también era cercano a la teoría crítica, al distraccionamiento, el informe, llega incluso a la Ciudad de México. Se dice es que somos cofundadores de una facultad muy importante de la UNAM, esta universidad donde estamos ahorita, la Facultad de Psicología no bueno, es cualquiera en México, ¿no? Y en Guanabara muchos años, que, que yo sepa que ya tienen familiares de él en Guanabara que siguen ahí. Entonces, Juan, hace ha sido su parte de, de, de la vida mexicana. Marcos se viene algunas veces aquí, por lo menos una o dos veces, justo a esta política de la facultad en los en 68 o 69, no me acuerdo la conferencia, también ahora de la Tijuana, etc. Entonces, tiene cierta relación desde centro con, con el continente americano, y también lo que es otro punto es importante. Todo eso lo no menciono nada más como detalle. No es un argumento muy, muy fuerte, digamos, que sí dar un poco para cuestionar la política sea algo típico de Franco, que es un invento. Mm -hmm. eh, eh, Félix Valle, ¿no? El que financia el proyecto desde el inicio y da toda su herencia prácticamente por el proyecto. Él tenía bastante pobre Félix Valle al final es maestro para soldados eh, estadounidenses en los cincuentas, después de la Segunda Guerra Mundial y de la clase de Alemania, porque no tenía nada de dinero, nada. Era una, un señor riquísimo, tenía dos herencias del lado paterno y materno, y las dos, al 100% del instituto de este dinero, venía por años más de 100 personas, ¿no? En la lista de salarios del Instituto de Administraciones Sociales, eh Investigación social, no tiene singular. Eh, eh, mucha gente vivía de esto y también se pagaban poéticos. Félix Bain tenía este dinero desde Argentina, no el no dinero alemán, ¿no? sus padres eran judíos alemanes, pero emigraron a Argentina, ahí es donde lograron cierto éxito económico. Y con eso, y el mismo es argentino, ¿no? Es la nacionalidad argentina de, de la, del nacimiento hasta la muerte. Trata de convertirse a, a la nacional alemana, nunca se lo permiten, ¿no? pero esto hoy le quitan el acento, ¿no? Félix lleva ahorita en español el acento, y tienen un texto sobre la que en Alemania, siempre falsifican su nombre, le quitan el acento sobre la EPA, que parece que un nombre alemán, pero no, no es alemán, es argentino. incluso de hecho, dicho de base a José José, si te lo quitan y el Félix le quitan el acento, nos hace una falsificación, incluso, digamos, es un acento, es una línea, pero bueno, más lo que es cualquier cosa, porque quiero decir, se hace una se hace una excepción de un proyecto que no ha sido alemán en ningún momento, digamos, esto teóricamente a lo mejor no es tan importante que lo estoy diciendo, pero política y geográficamente sí. No hay como, uno eh, no cobran esa gente o no les la nacionalidad de Félix, casi lo cobran porque escondía en su casa a Clara Zetkin, una socialista muy importante que huye de la policía alemana, él la esconde eh, porque él es un socialista de, de, de decidido y finalmente se dan cuenta y no casi lo cobra del país. No, no, no le dan la nacionalidad porque sabemos que es marxista. Pero lo que quiero decir es que la teoría crítica tiene su origen primero argentino. ¿no? La, la gente huye, a, sobre todo a Estados Unidos, algunos, por eh, bueno, ejemplo, ¿no? de forma México, y terminan primero a Francia y luego trata de venir, no lo logra. Entonces, eh, sí, nada más quiere decir la teoría, tiene que decir a que es un fuerte típicamente alemán, pero tampoco sin la falsificación de la historia. Y una bastante no por nazi, es muy fuerte, pero una que elimina un poco el elemento nazi y la de la historia alemana. ¿no? Ellos huyeron los nazis, o, no? y un ambiente antes de nazismo, muy nazista, ya como pre nazi, que les va cogiendo el nunca por ese alemán, aunque quiere el cielo, ¿no? no lo deja, etcétera, etcétera. Otro comentario que le hacía su que el se me que habla, lo, lo. Ah, no, sí, porque, ah bueno, sí. está bien. Entonces, ya vamos a terminar. Muy rápido, no una frase más. Cara la tradujo el texto ¿no, de Irina, casi pero traducción muy buena del alemán al español. Y no nada más sobre Irina, rápido un comentario, porque es la única que efectivamente que Dios sepa nunca ha estado en las Américas. Mucho menos ha trabajado aquí, ha nacido en Alemania y de un padre de la madre alemana y un padre eh, de Irán, de Persia. No tenía un, un apellido Persa, se y tuvo muchos problemas en Alemania con su apellido. Los alemanes son muy racistas del apellido, se dicen mucho. Entonces, ella eh, nunca estuvo aquí, pero sí si me dijo: la última plática que tuvimos en Viena. Antes de su muerte, eh, dijo eh, Stefan: Te voy a lo mismo que tú, atrayéndose el hecho que había vivido en la porque ella igual dijo, estaba harta del ambiente en de Europa en la Alemania. Y, como tenía un hijo, se llamaba soltera, me dijo: Pues esto era más, más difícil que para mí simplemente me la ve y ya y ella voy a tener que hacer una mudanza con esta mini familia, con pocos recursos etcétera, entonces era más difícil no lo hizo, no lo logró pero digamos, ella de alguna manera hubiera querido separar, ¿no? de esta vida diferente que hay aquí en las Américas entonces, además que ya rato nos tenemos más tiempo, entonces ya tenemos más tiempo no, ya es que tenemos un parque ah, ya terminó el parque, bueno está bien bueno, nos tocamos bien y no gracias